pasajero a bordo aquí, ya saben, todos los lunes. Comenzamos en punto de las seis y media y aquí estamos con mi equipo, con nuestro, somos un equipo en realidad. Voy a presentar a Claudia. Hola, Claudia. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Ya empezamos, ya estamos en vivo. Eh, hola, Juan, ¿cómo estás? Excelentemente bien, pues ya no es nuestro tercer programa y pues hoy tenemos un invitadazo así es que Va a ser un excelente programa. Sí, aparte de nuestro invitado, está en conexión directa desde Cancún. Pero antes de comenzar con nuestro invitado, por favor, este, queremos agradecer a las empresas que nos acompañan, si pueden pasar las empresas que nos acompañan, para que en agradecimiento eh, a ellos que hacen que también este programa tenga vigencia, presencia. Entonces ahí, ahí, ahí van a ver esta eh, biohack, Gracias Biohack por acompañarnos, por estar en este programa. Gracias este, la Flower Shop y algo más por acompañarnos y hacer que hagamos este programa. Gracias Terapia para Ti por estar en este programa también. Y gracias eh, Hi3 también por estar y acompañarnos en este programa que hace que, bueno, que gracias a, a, a su compañía y a su apoyo, podamos seguir manteniendo vigente en todo esto que estamos haciendo. Claudia. ¿Qué noticia nos trae eso? Efectivamente, pues bueno, eh, déjenme comentarles que esta semana ha habido muchísimo movimiento. Ustedes saben que pues ya Tamaulipas está cambiando precisamente de gobierno. Sale lo que es el secretario de Turismo, que es Fernando Olivera Rocha. Y bueno, déjenme comentarles que pues a través de su comunicado de prensa precisamente dieron eh, este informe pues sobre sus logros que ha hecho Tamaulipas, ¿no? Eh, posicionar su playa Miramar como playa inclusiva, por supuesto. Además de todo eso, bueno, eh, pues el gobernador... Francisco Cabeza de Vaca se despidió y despidió también a, a todo su equipo, en, en este caso a toda la parte de gobernación, turismo, etcétera, pues habiendo muchísimos logros, ¿no? Sabemos que Tamaulipas es un estado que ha estado eh, presente en Tianguis Turístico y en otras ferias, incluso aquí en la Ciudad de México, igualmente. Eh, de todos modos, bueno, ellos han alcanzado pues muchísimo, este pues tres niveles de gobierno con iniciativa privada, sector turístico y toda la industria tamaulipeca ha estado presente en muchísimas ferias, teniendo en cuenta pues que, que han estado presenciales. Y déjenme decirles, entre otra noticia, pues Atmex acaba de terminar, celebró sus 10 años esta feria de turismo eh, de aventura en Guanajuato. Guanajuato está teniendo muchísimo auge, la está recibiendo muchísimos congresos y sobre todo, bueno, este, sobre todo que es la feria de Turismo de Aventura y Naturaleza, Admex, pues llegó a su décima edición con 420 participantes de varios estados de la república, nacionales, e internacionales, y pues aquí José Álvarez Brunel fue el, el que abrió precisamente esta, este foro y por primera vez se hizo en la exhacienda San Javier, que está recibiendo, pues recibió turo, operadores, especialistas, medios de comunicación y todos los que se reunieron. Excelente, excelente las noticias. Antes de comenzar con nuestro invitado que está directo desde Cancún, él es Eric Gambo es el director de marketing de eh, Discovery Tulum. Vamos a hacer la, vamos a la presentación de Discovery Tulum y después ya entramos con todas las preguntas ahí con mis compañeros los tres. Vamos a hacerle las preguntas a Eric Gamboa. Por favor, si ¿sí pueden mandar la presentación. Gracias. Bienvenidos a Discovery Tulum. Somos una empresa joven legalmente constituida con todos los permisos y certificaciones correspondientes para ofrecer un servicio seguro y confiable en el sector turístico. Iniciamos operaciones en el año 2020 en la ciudad de Cancún, México, donde se ubica nuestra oficina matriz. Somos un grupo de profesionales con más de 15 años de experiencia en diferentes áreas de conocimiento que al conocer las necesidades del turismo en nuestro país decidimos crear una agencia de viajes en línea para ofrecer el excelente servicio que nuestro clientes merecen. Nuestro equipo está conformado por asesores y socios regionales en diferentes estados de la República Mexicana, como Ciudad de México, Monterrey, Mazatlán, Estado de México, El Bajío, entre otros, así como Europa y Colombia. Nuestro equipo siempre está dispuesto a guiar a nuestros clientes bajo los más altos niveles de calidad y servicio sobre su viaje. Discovery Tulum lleva a cabo sus operaciones comerciales en servidores seguros, de tal manera que los datos bancarios de los clientes así como su información personal están a salvo. Toda la información es encriptada antes de ser enviada a través de internet utilizando un protocolo de seguridad SSL3. En Discovery Tulum estamos enfocados en ofrecer viajes a Cancún y Riviera Maya, tanto a nacionales como a extranjeros, cuidando en todo momento el trato exclusivo para todos nuestros clientes. Queremos que todo el mundo conozca nuestro hermoso estado y las maravillas que hay en el consideradas como unas de las mejores a nivel mundial. Por esta razón, siempre buscamos nuevos y confiables aliados comerciales que puedan ayudarnos a crear experiencias más atractivas y exclusivas para nuestros clientes. Las opciones que ofrecemos para los viajeros van desde reservas de hotel de diferentes gamas, vuelos en primera clase o categoría económica, paquetes de vuelo más hotel, tours y traslados privados, hasta renta de autos, por lo que ayudamos a nuestros clientes a elegir la mejor opción de acuerdo con sus necesidades y presupuestos. En Discovery Tulum, nuestro amor por servir va mucho más allá solo de vender viajes. Nos apasiona ayudar a nuestros clientes a vivir increíbles experiencias y que puedan descubrir y disfrutar de nuestra hermosa cultura y nuestras fascinantes tradiciones. Tenemos como misión inspirar a la gente a viajar y crear historias dignas de contarse. Por esta razón, más que paquetes vacacionales, ofrecemos a nuestros clientes una experiencia inolvidable. Basada en nuestros valores fundamentales Que nos distinguen como una marca confiable Dentro de la industria de los viajes Donde existe el sueño de viajar Discovery Tulum estará para dar a nuestros clientes La tranquilidad y facilidad de realizar su viaje Sumérgete en las maravillas mayas con Discovery Tulum Bueno, ya estamos aquí Excelente el video, Eric Y bueno, ahí ya te presentamos Eric Gamboa eh, Aquí estamos... Cuéntanos un poco de lo que es Discovery Tulum, por favor. Antes que nada, hola, muchas muchas este, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, chicos, a su programa. Eh, Discovery Tulum es una empresa joven que nació en el año 2000, 2020. Nosotros tenemos más de 15 años trabajando dentro del, del mercado del turismo en lo que es Cancún, Quintana Roo. Nosotros iniciamos realmente eh, como una empresa vendiendo actividades y de ahí fuimos progresando hasta llegar lo que ahora somos, somos una OTA. ¿Cómo, cómo nos caracterizamos dentro del mercado nosotros? Bueno, nos caracterizamos como una, como una agencia, una empresa totalmente diferente a las demás, porque única y exclusivamente... Estamos fomentando lo que es la visita y el crecimiento de nuestro destino turístico, que en este caso es Cancún y la Riviera Maya. ¿Por qué menciono o digo que somos una empresa diferente o queremos ser diferentes a los demás? Bueno, a lo largo de los años nosotros hemos tenido algún, algún tipo de... De, de problemas como todas las empresas, como todos los que inician en el, en el tema del ámbito turístico, y hemos captado y hemos analizado realmente el problema de lo que realmente vive la persona antes de llegar a nuestro destino turístico o cuando llega a nuestro destino turístico. Lo que nosotros realmente ofrecemos son experiencias, es historias que le pueden contar a sus familiares, amigos y a, todo, a toda persona que nos quiera visitar, yo lo invito realmente a conocer nuestro paraíso turístico. Eric, ¿cómo estás? Claudia Vázquez. Pues gracias por Hola, Claudia. esta plática. Eh, ole, oye, eh, por favor, platícanos y para que todo el público sepa qué es una OTA, ustedes como operadora, por favor, gracias. Una OTA es una Online Travel Agency, es decir, nosotros nos manejamos eh, directamente desde Internet. Si tenemos vendedores, tenemos vendedores en tipo, como digámoslo así, call center, eh, los clientes se comunican directamente a nuestras oficinas, un vendedor de nosotros le responde la llamada y hacemos todo vía Internet realmente. Tenemos también lo que son eh, books de venta, pero los books de venta están en la calle, son más para actividades turísticas, como tours, como renta de carros, etcétera. Entonces nos, eh, una online travel agency se maneja más por internet, más por reserva de internet y lo que nosotros hacemos es dar un servicio más especializado al cliente. ¿A qué me refiero más especializado? Bueno, eh, muchas veces el cliente cuando o intenta comprar un viaje se meten a varios tipos de plataformas conocidas no sé si pueda decir nombres aquí en el programa. Sí, la tuya Discovery Tulum Discovery sí. <risa> este, Tulum y buscan lo que es eh, su mejor opción o la opción más barata sin ni siquiera saber qué es lo que están adquiriendo realmente lo que nosotros hacemos es darles un seguimiento más allá es decir, el cliente se comunica con nosotros y nosotros preguntamos por decir cuál es su, su presupuesto actual, qué es lo que más le gusta a él, si quiere una visita turística eh, como tal, una visita eh, de natural, una visita de diversión etcétera, y lo manejamos todo mediante mensajes como vía WhatsApp, eh, por ya puede ser por llamada, o puede ser por el mismo chat de nuestra página. Eh, muchas gracias por darnos esta información. Eh, ¿Me podrías comentar, ah, hablando del turista internacional, qué es lo que más busca en la Riviera Maya? Digo, sabemos que está lleno de maravillas, pero ¿habrá esos puntos específicos que son los que más eh, visita eh, eh, la persona que viene eh, de cualquier parte del mundo Sí, claro que sí, lo que más visitan pues es la diversión <ríe> los antros eh, vienen más a, a entrear actualmente nos están visitando ya más gente más joven realmente más gente que, que busca la diversión y pues Cancún es un un lugar, es un paraíso para los chavos, ¿no? por nada tenemos lo que es el Spring Break eh, tenemos lo que es las fiestas navideñas, aquí son un boom realmente las actividades de relajación o las actividades para tours eh, naturales, digámoslo así, para visitar lo que es Chichen Itza eh, todo lo que es la Riviera Maya vienen más en el tema o en el mes de diciembre que es cuando vienen todas las familias hacia, hacia Cancún, hacia la Riviera Maya y es donde conocen realmente lo que es un destino turístico eh, somos, permítanme decirles que somos el segundo destino turístico más visitado del mundo Totalmente. el primero me parece, si no mal estoy hace unos pocos este, días chequé y era Hawái nosotros somos el segundo lugar turístico más visitado del mundo pero realmente lo que más visita la gente eh, es eh, Chichen Itza Holbox vienen en busca de tranquilidad y lo que más se vende, es la diversión. Eric, ¿cómo más tienen hasta... segmentado ustedes esto en la página? Eh, si yo quiero hacer un, eh, por ejemplo, un tour, busco en la parte de tours, si quiero hacer esos viajes, esos recorridos que decís que se hace dentro de, de, de Cancún o la Riviera Maya, ¿lo tienen segmentado así? ¿O tienen por paquetes? ¿Cómo puedo comprar yo esos servicios? Sí, sí, Daniel. Eh, nosotros tenemos segmentado por tours. Y por paquetes. Realmente nuestra empresa se dedica más a la venta de actividades turísticas. Si bien también tenemos paquetes que en realidad lo que hacemos es dar, si el cliente va a visitarnos cinco días, nosotros lo que hacemos es le vendemos o le damos un hotel eh, que se acomode a su presupuesto y el cliente nunca sabe o la gran mayoría de las veces no sabe qué es lo que quiere visitar, entonces nosotros lo ayudamos y le decimos, mira, ¿qué es lo que quieres hacer? Actividades naturales, actividades acuáticas, actividades de diversión, y nosotros ya nos encargamos de darle la información correspondiente. En nuestra página tienen todo tipo de tours y todo tipo de hoteles, y transportación y aviones, si también así lo desean, eso ya es comunicándose directamente al call center con nosotros. Oye, Eric, y me surge una pregunta, para el viajero corporativo, digo, ya sé, teniendo ese paraíso ahí y todo esto, es difícil ir a trabajar a, a Tulum, pero para el viajero corporativo, eh, ¿hay algún tipo de paquete que tengas? Eh, ¿O recepción también, a lo mejor hablando hasta de congresos y convenciones? Eh, sí, claro que sí, en realidad no lo manejamos, no, no tengo un paquete ahorita en, en específico, pero si alguna persona está interesada, nosotros podemos crearle un paquete con actividades, transportaciones, hoteles. Nosotros tenemos convenio con las cadenas más grandes que pueden estar aquí en la Riviera Maya, como el Río Palas, Grupo. Y bueno, o sea... Quiera de esos hoteles y pues con nosotros podría ser una buena opción. Dime, dime, dime. No, no, no, justo te habías quedado como frizado, pero adelante. Sí, sí. Ok, entonces lo que nosotros podríamos hacer es crearles un paquete a estas empresas que estén interesadas para que puedan visitarnos. ¿Qué es lo que nosotros ofrecemos de más? Pues bueno, nosotros ofrecemos de más que si ustedes o las empresas interesadas nos llaman, se comunican con nosotros, nosotros podemos ofrecer lo que ninguna otra empresa aquí les puede dar. ¿Por qué se los digo? porque nosotros nos enfocamos 100% al turismo dentro de la Riviera Maya. Nosotros sabemos en, conqué, en concreto cuál es la actividad y qué se hace dentro de la actividad. No vendemos por vender, por, por mira, me conviene vender esto, me conviene vender el otro, no. Si bien también hacemos lo que son paquetes para escuelas, tenemos un convenio en Italia con uno de nuestros socios, Comerciales en Italia y traemos gente de, de Europa para acá que son eh, adolescentes, digámoslo así, adolescentes que vienen y pues ellos buscan pura diversión. Entonces les creamos su paquete de diversión con su, con su hotel todo incluido, todo incluido, o all inclusive, y de ahí sacamos lo que para nosotros viene siendo lo mejor, ¿no? La, la diversión, el tema de que se vayan felices, que se vayan bien atendidos. Eh, Eric, eh, eh, importante todo lo que nos acabas de comentar eh, para que quien esté interesado a nivel eh, nacional e internacional pueda ponerse en contacto con ustedes. Pero bueno, uno disfruta la playa, la gente, el hotel, pero ¿qué nos cuentas de la gastronomía? Eh, ¿Tienen algún convenio con algunos restaurantes? Sobre todo por lo que acabamos de hablar, el nacional tiene un gusto particular y el internacional también. ¿Cómo hacen ustedes para que ellos, eh, bajo su recomendación, vayan a determinados lugares? Ok, lo que nosotros realmente hacemos, eh, como bien lo comentas, tenemos convenios. Ahorita tenemos convenio con, con La Rosa, no sé si lo conozcan, es un, es un hotel aquí, es un restaurante que está en zona hotelera. Sí, La Rosa. Sí, La Rosa. Y este, lo que nosotros hacemos realmente antes de que lleguen, nosotros les preguntamos, ¿qué es lo que, cómo, cómo es la vacación que ellos quieren tener? Si la quieren tener romántica, si la quieren tener divertida, si quieren conocer algo natural, si quieren ellos directamente eh, un hotel o el inclusive y quedarse todo el día en el hotel. Eso ya realmente es cuestión del cliente cuando nosotros estamos o nos comunicamos con él. Pero si en este caso viene un grupo y me pregunta, Eric, este, yo quiero... Eh, tengo 200 personas y estas 200 personas necesito una buena cena en un buen restaurante, X restaurante por no mencionar en marcas eh, claro que sí se puede hacer sin ningún tipo de problema, se le cotiza se le envía su correo electrónico y pues se hace todo lo posible para que el cliente se vaya feliz eh, ¿cómo, ¿Qué tipos de agencia podrían acercarse a Discovery Tulum para ser parte de Discovery Tulum? Realmente, eh, Daniel, cualquier agencia puede, puede acercarse con nosotros. Nosotros realmente lo que estamos buscando en esta ocasión, nosotros lo llamamos socios regionales o promotores. Déjame explicarte realmente cómo lo cómo, cómo lo hacemos nosotros. Un socio regional para nosotros es una persona que se encarga realmente de su estado y de lanzar toda su publicidad o toda su publicidad dentro de su estado o de los estados en el cual nosotros tengamos un convenio con él. Esta persona se va a encargar de generar la venta y cuando genere la venta, únicamente nos va a pasar el reporte a nosotros y nosotros nos vamos a encargar de toda la logística dentro de Cancún y la Riviera Maya. Ya sean hoteles, boletos de avión, eh, restaurantes, actividades, etc. Y lo que hacemos con nuestros promotores también es, ok, Cualquier ama de casa puede ser promotor, cualquier persona que tenga alguien que quiera viajar hacia la Riviera Maya puede ser promotor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema en el cual si tú quieres ser promotor, lo único que tienes que hacer es llamarnos, eh, darnos unos datos que son tu nombre, teléfono, te vamos a pedir una identificación también pues para poderte conocer y tener una videollamada también para conocernos más a fondo y de ahí tú nos puedas enviar a, a tus clientes. Realmente los promotores no hacen labor de venta. Toda la labor de venta la hacen adentro de Discovery Tulum, las, los vendedores que tenemos aquí en lo que es el, el corporativo. Ya dentro del corporativo, cuando la gente nos envía al cliente o los promotores nos envían al cliente, los vendedores venden y al promotor se le da un 40% de la comisión que se haya generado en ese momento, es decir, un 30 o un 60 por se lo quedan los vendedores y un 40 por ciento los promotores, pero los promotores no hacen más que enviar al cliente y nosotros terminamos la venta. A diferencia de un socio regional, que el socio regional pues se queda realmente con los estados y ellos tienen un porcentaje un poco más alto porque ellos sí elaboran la venta. Ahora, Eric, ya casi estamos por cerrar el programa, pero déjanos, por favor, tu página web, tus redes sociales. Eh, ¿A qué números y, y sobre todo qué redes sociales te pueden seguir, sobre todo para aquellos interesados que te quieran contactar? Claro que sí. Nuestras redes, eh, nuestras redes sociales como tal nos pueden buscar en Facebook como discoverytool medio U y nuestra página de internet es wwwdiscovery medio tool Nuestros teléfonos son 9983-660005 y 9983-00, perdón, 660004. Lo único que cambia es el 4. Eric, ¿habría es, la posibilidad de que en algún momento haya algún descuentito para todos aquellos que te mencionen a pasajero a bordo? Y, y claro que, decir... sí. <risa> ya claro te que estoy, sí. Ya te estoy pidiendo, ¿viste? <risa> No, no, no, no, no, claro que sí, todo todo se puede manejar, si algún cliente o alguna persona que esté viendo el programa en estos momentos se comunica con nosotros, eh, puede, puede preguntarnos sobre qué promoción le podemos dar, todo depende. Del, del paquete en el cual ellos quieran vacacionar y si sí se les puede dar un descuento del 10-15% sin ningún problema, sean nacionales o internacionales, Excelente. no tiene ningún problema. Eric, perdón, Excelente. nos estamos riendo porque detrás de cámara hay un montón de personas. Bueno, ven, ya ven, ven, tenemos, pasa, ya pasa. Tenemos, ya, tenemos un, un, uno, ya tenemos un seguidor que. que... Yo, yo, y también que vas? voy a viajar allá. Claro claro que sí, Luego voy a visitarlos. Los quiero. Soy conductor de acá. Luego los voy a visitar. <risa> Cuenten conmigo, eh. Adiós. Claro. Bueno, claro ya sabes claro a dónde sí, puedes claro comunicarte, claro. para después te paso el dato para que te haga el descuento de donde quieras viajar. No, no, no. Todo, <risa> <risa> <risa> Primero nos toca a nosotros, después claro te invitamos, sí. si quieres. <risa> Eh, bueno, Eric, eh, queremos agradecerte tu participación en el programa. No eh, se escucha en tu particular, micrófono, yo amo Juan. la Riviera Maya, he ido muchísimas veces no y seguiré se yendo. Se a ver. ¿Ahí se escucha? Sí, sí. me escuchas, Eric. Sí. Eric, ¿ahí escuchas? Sí. Ah, bueno, te, eh, bueno escucha. te comentaba que pues, eh, te agradecemos eh, el haber participado el día de hoy en nuestro programa. Esperamos que no sea el último porque pues, obviamente va a haber mucha gente interesada. en ir a visitarlos. Eh, la Riviera Maya tiene más que un eh, atractivo, es un paraíso realmente. Entonces, bueno, te agradecemos el haber participado el día de hoy. Bueno, por si no escuchaste lo que te estaba diciendo Juan, que eh, no que no sea el único programa, sino que tengamos más programas contigo, porque va a haber mucha gente que quiere ir a visitarte allá. Bueno, ya tenés ahí un invitado que se vuelve. Que viene, viene de nuevo. Claro que sí, nos esperamos aquí en Cancún y Riviera Maya Aquí lo Soy el camaleón, nos... amigo Adiós. Él es el camaleón, en... después de nuestro programa sigue el camaleón Bueno, pero ahí, este camaleón, si querés descuento tenés que contactarlo Para que puedas tener el descuento que te da a través de Pasajero a Bordo Y además, algo que quiero dar un anuncio Que nosotros además somos Top Comunicaciones este, donde vamos, eh, ya pueden seguirnos a través de nuestras páginas Top Comunicaciones, Eric, dale like a nuestra página también de Top Comunicaciones porque somos un grupo, nosotros tres, que lo, lo conformamos y lo consagramos y lo adoramos, ¿no? <risa> y estamos aquí. Oye, Eric, pues agradecerte, ¿tú ¿me escuchas? Sí. Eh, agradecerte, al contrario, esta plática esta interesante, sobre todo, el cómo está conformado Discovery y pero pues, eh, efectivamente vamos a hacer válido, por supuesto, esos descuentos y ya estaremos informándote de todos los interesados y seguramente no va a ser la primera vez. Claro que sí, Claudia, muchísimas gracias por, por la invitación a su programa. Eh, creo que es mi internet, no los escucho muy bien, los escucho muy lejos, pero eh, no importa, ese 15% de descuento queda, de 15 a 10% de descuento queda, no se preocupen. Para cualquier persona que diga que viene de pasajeros a bordo y de todos, o de cualquier referido de ustedes también, Perfect. claro que sí, puede comunicarse conmigo al 99, recuerda, 9983 -66 -00 05 o 04, y este. Lo único que tienen que hacer es, Eric, te viene el programa y nosotros le cotizamos sin ningún problema. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Eric. Ya nos despedimos porque acá ya nos dicen que tenemos que salir porque tiene que entrar el camaleón, si no se va a querer meter acá claro, y no sí. se va. <risa> <risa> entonces. Gracias, Eri, por haber estado en este programa. Y bueno, y, oh, y nos vemos usted, el próximo por... lunes en punto de las 6 y 30, acá en Pasajero a Bordo, en Top Comunicaciones con Juancito, con Claudia y con Daniel Bulacio. Nos despedimos, eh, Top Comunicaciones. Nos vemos. Muchas gracias, Eri. Un saludo también. hasta allá. Hasta luego. Gracias. Bye. Bye. Un abrazo. Bye.